Yo me enamoré de ti Fueron momentos tan felices Los que vivimos juntos En la intimidad Pero al pasar el tiempo Me enamoré de alguien más A pesar que te alejaste Nunca dejaste de amarme Me diste un no. Mi corazón ven a buscar Hoy voy a amarte de una forma especial Tu presencia quiero estar Por las noches conversar Cada mañana al despacio, Que sin tu amor yo nunca voy a ser feliz